Cuando lo despedía, eh, despedíamos al compañero de Aprendemos a Ser ecologistas José Luis Navarro, pues que ahora recibíamos en nuestros estudios a una política que ha implantado también políticas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana en este último mandato. Y se ha visto un cambio, pero de verdad sustancial, en lo que es en las áreas de cultura, desarrollo local y patrimonio histórico de este municipio. Ustedes la conocen porque no es la primera vez que también acude a nuestros estudios y le vamos a dar las buenas tardes. Doña Elena Espino, bienvenida. Hola Nery, encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Elena? Muy bien. Muy bien. Muy bien sí. Si te me acercas un pizquito Ven. o el micrófono hacia ti, exacto, para oír que tienes una voz fantástica tú también. Bueno, <risa> potente, potente. Potente, ahí está. Bueno, doña Elena Espino, mi compromiso era, eh, ya lo sabe usted, que a mí me gusta hablar, siempre buscar ese momento para hablar de la cultura, porque son actos y acciones que se realizan para toda la ciudadanía. Y en muchas ocasiones me encuentro, yo concha, la pedazo de obra que había en este momento, no sé, en el Centro Cultural de Maspaloma, eh, la pedazo de exposición que hay en la Casa Saturninita, por ejemplo, eh, por favor no me quiero olvidar de ninguna casa de la cultura o salas, ¿no? Pero veo, digo, no termina de llegar a la ciudadanía, ¿qué pasa? ¿Por qué no me acude? Dígame, doña Elena, por eso quiero el espacio siempre, pues un poco eh, recordar a toda la audiencia, oye, que, que hay una serie de actividades que se están realizando, ...y que son para el disfrute de absolutamente todos esos vecinos y vecinas, ¿no? Sí, efectivamente. Hombre, la pregunta que has hecho es es, es difícil... Bueno. ...en el sentido de que, ¿por qué no termina de llegar eh, esa difusión? Pues mira, hay parte de la ciudadanía que sí le llega... ...en el sentido de que usa las redes sociales. Eh, desde que comenzamos precisamente nosotros en, en esta área... Se hizo un cambio absoluto y, bueno, modernizamos la, la concejalía, pues pusimos una página nueva de cultura y patrimonio histórico, San Bartolomé de Tirajana, Instagram, un blog de cultura y un canal de YouTube. Todo eso lo hicimos desde, desde, desde el comienzo. Eh, además ponemos cartelería Que debemos reducir Porque antes tenías el programa Precisamente de sostenibilidad sí. uh -huh. Y precisamente no debemos estar Pues con flyers y todo eso Porque si por cada mes Donde tenemos actividades Usamos flyer Pues imagínate la cantidad es de papel Que estamos usando de o sea, papel. También tenemos que habituarnos Aún uh -huh. así Hacemos cartelería Y la llevamos a los diferentes eh, barrios Porque entendemos que también Hay diferentes zonas Que no le llega a lo mejor Esa información eh, siempre intentamos eh, por ejemplo si es eh, la universidad popular efectivamente sí les hago folletos uh -huh. para que en cada centro cultural vaya y recoja su folleto en el centro del mayor o sea intentamos tenerlo en diferentes centros pabellones etcétera para que le a, el... a lo mejor la, la concejal me, usted sí. sabe que yo a veces también me explico de aquella manera a lo mejor no me ha entendido yo digo eh, eh, la, la, que al final la difusión y aparte, yo lo he hablado aquí en otras ocasiones, por ejemplo, eh, también la página que tienen de Desarrollo Local es bestial, sí, es muy buena, bestial sí. por la cantidad de información que ponen todos los días, que ya yo creo que se lo he dicho a usted y ahora también hablaremos, sino es que, que la gente no acude sí. a esos actores. La difusión, o sea, me llega por todas partes, pero la gente, ¿por qué no va? Pues no, eso, pues no lo eso, sé, no sé si, si efectivamente tienen otras costumbres que también es así. Uh -huh. eh, que a veces nos metemos en el tema del trabajo y vamos uh -huh. de casa al trabajo con las obligaciones. Tenemos a los niños en actividades y es normal, ¿sabes? Que también uh -huh. puedo entender esa sí. parte, ¿no? Es cierto que, hombre, Las Palmas es diferente. Las Palmas pones actividades uh -huh. o pones una obra de teatro un jueves y se llena, porque yo he ido y se llena. Uh -huh. Sin embargo, aquí tienes que elegir muy bien qué días colocas las actividades y aún así. Como tú decías, a veces son actividades importantes que han estado en el Guiniwada, por ejemplo, en el Teatro Guiniwada, y aquí, sin embargo, pues han tenido poca, poca relevancia. Aceptación. Entonces, es complicado. A veces no, no sabes bien sí. cómo va a funcionar. Uh -huh. Y, sin embargo, alguna actividad mucho más popular eh, okay. llena porque a lo mejor son familiares y amigos los que van a participar. Claro. Eso también aquí ah, se ve. Bueno, pues cuénteme, de esas actividades a las que deberían de acudir absolutamente todos los vecinos, y como no, aquella gente que se quiera apuntar de otros municipios. Sí, ¿no? por supuesto. <risa> Siempre viene gente también de otros municipios. Sí, ¿no? Siempre digo, oye, si se entera el que está en Telde, y en otro sitio, ¿por qué no se ha enterado del que estaba en Maspaloma? Esas claro. cosas me llaman la atención, sí, ¿no? la verdad. Ah, sí, Claro, claro. Eh, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con los talleres gratuitos que se ponen en marcha este mes. Taller de Fotografía Desnudo Artístico en la Casa Saturninita, Mira. días 17, 18, 19 y 20, de 16 horas a 19 horas. Eso este mes de octubre, plazas limitadas y, bueno, por supuesto, es un taller para adultos. Eh, seguirán otras, eh, otro taller, por ejemplo, de, del Circuito Artístico del Cabildo, taller El Libro Objeto, o sea que usamos uh -huh. libros antiguos, libros viejos, eh, que ya lo tenemos en desuso. Y bueno, eh, le vamos a, porque ese libro va a ser arte. Cada uno va a aprender a trabajar haciendo uso de materiales como estos, que son libros en desuso, con punzón, con acuarelas, con rotuladores, lápices de colores, etcétera. Uh -huh. Está impartido por una señora que además eh, va por todos los municipios siempre impartiendo este taller, que se llama Paqui Martín. Y se va a realizar el día 18 de octubre. En horario de mañana de 10 a 1 Y el día 20 eh, de 10 a 1 otra vez Todo en la Casa Saturninita que sabes que es sala de exposición Y también sí. muchas veces pues la, la hacemos uso para hacer Diferentes tipos de, de talleres uh -huh. Así que anímense porque los dos talleres son, son gratuitos y son para adultos Allí mismo en el Centro Cultural Pues podemos disfrutar de una exposición hasta el día 27 de octubre donde una de las chicas eh, precisamente vive aquí, es de, del municipio, uh -huh. que se llama Elisenda Romano, que ella es graduado en, en Lengua y Literatura Española, y eh, Abigail Ojeda, que ella es de Bellas Artes. Ellas han hecho una exposición maravillosa, diferente, porque rompe con todo lo, lo, lo que estamos acostumbrados, ¿no? A los cánones tradicionales, uh -huh. y se llama Utopía 2.0, porque lo que hacen es... Como la visión, es como si hicieran un estudio, la visión de las personas cuando estamos en las redes sociales, en el uso de las redes sociales. Oh yeah, well. Cómo nos gusta que nos pongan el like, oh yeah, chao, <risa> o cuántos oh yeah, likes nos oh yeah. han puesto. Eh, y bueno, que a veces creamos una vida eh, de fantasía realmente, no que todo es estupendo y maravilloso cuando subimos esas... Esas, esas imágenes, esas imágenes ¿no? Y bueno, cada uno tiene sus problemas ¿Verdad? No. Y, y sin embargo eso no aparece en esa no, no. en esa realidad virtual Está muy interesante Y sobre no. todo les animo porque son chicas jóvenes Y que están entrando fuerte Es la segunda eh, exposición que hacen Concretamente de este tema, de Utopía eh, Y esta es la 2.0 vale, ¿Esa decía que estaba hasta hasta cuándo? el Día 27, hasta el día 27 hasta de octubre 27. En la Casa Saturninita Oye, me interesaría hasta hablar con ella. Sí. Mm, pues, pues te da de paso al contacto. <risa> hablamos luego. <risa> vale, <bien>. de acuerdo. <risa> eh, después, bueno, vamos a continuar, por ejemplo, con las actividades del mes. Eh, mañana, en el Centro Cultural de San Fernando, tenemos a las 20 horas Leyendas, que es el concierto de Pedro Manuel Afonso. Uh -huh. Son boleros. Y bueno, yo creo que... Eh, a todos nos gusta, bueno, Pedro Manuel es que es tiene, conocido, tiene digamos, una voz bueno. impresionante sí. y además cuando son boleros, yo creo que los boleros no pasan de moda. Uh -huh. Así que ya Exacto. saben, a las 20 horas hay que sacar la entrada en tu reserva online eh, y si bueno si se ven apurados, pues entonces ya en la misma taquilla pues les ayudaremos. ¿vale? También, vale. Eh, continuamos. Día, eh, día 16 de octubre en uh -huh. el Faro de Maspaloma. Ahí tenemos orquesta eh, de cuerdas, es una orquesta con la orquesta sinfónica de Las Palmas uh -huh. eh, y es música de cámara. Va a ser impresionante, con pantallas, luces, eh, además va a estar muy cuidado, eh, con butacas espectaculares. O sea, es un, como si estuvieras en un teatro, pero qué mejor teatro que al aire libre y junto al faro de más palomas que es un icono. Exacto. ¿es Así verdad? que ya saben, totalmente gratuito por supuesto Y también a las 20 horas Días eh, 20, 21 y 22 Es un proyecto nuevo que tiene que ver con el medio ambiente Y tiene un musical, se llama Si los peces hablaran Ese parte de un cuento donde hemos comprado bastantes eh, ejemplares Y hemos trabajado en algunos colegios ¿Para qué? Para que el alumnado sepa eh, a través de esta historia y de los personajes Cómo se encuentran los océanos eh, Pues por culpa de no tener cuidado Con los plásticos eh, Y con la basura que tiramos Y qué, cómo están esos océanos Entonces, gracias a esos personajes Van a concienciar a los niños Bien. De infantil y de primaria Que asistan estos días a, al teatro El día 20 Lo haremos con alumnos de infantil En horario escolar El día 21 tendremos dos funciones más eh, para niños de primaria Y el día 22 por la tarde Lo haremos para público en general Ahí ya tendremos las entradas en taquilla, ¿En taquilla? Y ya pueden retirarlas Totalmente gratuito, por supuesto sí. Eso serían esos tres días Ya te digo, va a haber talleres Va a estar muy, muy bonito Un fotocol precioso con los personajes Y dirigido a todos los públicos A ¿no? todos los públicos a, Primero esa... Parte más estudiantil e infantil. Exacto. Y ya luego abierto, abierto a toda, a, toda la familia, a los que quieran acudir. Esa ¿no? es la idea. ¿No? Sí. Fantástico. Luego seguimos, concierto. Hay un encuentro de bandas. Cuando hablo de bandas, eh, por supuesto de, de, de, de música, eh, no de bandas de rock, <risa> de, de, de, <risa> sino en plan sinfónica. De, de, de, vale, de ¿vale? Eh, A las 12 del día, el día 23, otra vez nos vamos al Faro de Más Palomas. Uh -huh. Si se dan cuenta, estamos moviendo la cultura por diferentes lugares del municipio, no centrándonos en el centro cultural, sino eh, saliendo al aire libre, porque la cultura no es solo para el residente, sino también nos tenemos que acordar de los turistas. Entonces, bueno, vamos a compartir, eh, digamos, la cultura, pues una cultura para todos. Uh -huh. Este mes la verdad que lo dedico mucho a, a este tipo de, de proyectos. Eso a las 12 del día, volvemos otra vez, habrán asientos, eh, pantallas, o sea, va a estar todo muy muy bien preparado. El día 27, eh, sigo con el proyecto, porque todo esto tiene que ver con el día de la biblioteca, el proyecto que decía de si los peces hablaran, y sigo con más actividades por el día de la biblioteca. Bien. Hay un espectáculo que se ha hecho en la Biblioteca Insular, Uh -huh. Y se llama Mi Biblioteca de Noche, la Resurrección de los Libros. Ese es que de noche, cuando está oscuro, hay candiles, en vez de la luz, sí, se ponen candiles. candiles. Uh -huh. Y entonces salen personajes de la literatura universal. Y, eh, digamos, pues hacen eh, dramatizaciones de diferentes obras eh, de, de gran relevancia. Aquí sacaremos un información para inscribirse, porque claro, aquí es con aforo limitado, pero les puedo asegurar que les va a encantar. Y el único sitio donde se ha realizado es en la biblioteca insular. Así que prepárense para disfrutar de este espectáculo dentro de todo el centro cultural. Ocupa absolutamente todas las áreas eh, de la biblioteca. El de Más Paloma. El de Más Paloma. Uh -huh. Zona también exterior, esa zona que hay en medio que es al aire libre, sí. también lo ocupará. Pero va a ser de verdad fantástico. Y eh, diferente eh, ¿no? eh, totalmente. totalmente verdad, sí, pues, sí. sí, chulo, venga Seguimos con más actividades durante el mes de octubre Repartidas para todos los barrios eh, Vamos a tener cuentos con chocolate Volvemos otra vez a actividades de la literatura eh, Son a nivel de cuentos eh, uh -huh. para niños Y eh, son teatralizados ...pues gracias a unos personajes van a trabajar... ...pues valores... Eh, ...que es lo que siempre nos interesa cuando trabajamos con los niños... Sí. ...pero tienen esa motivación... ...que es que regalaremos... ...que daremos en ese momento... Un ...chocolate... El chocolate. Por, de ahí ah. los cuentos con chocolate... Vale, vale. Eh, ...o sea que hay que endulzarlo... Bien. <risa> ...y luego por ejemplo... ...tenemos el 29 de octubre... ...Más Danza Dunas... ...que siempre me preguntan por más danza... Sí. ...más danza no ha desaparecido... De nuestro municipio Nosotros estamos dentro De lo que es el Festival de Más Danza Solo que lo que era el, el certamen Se lo han llevado al Teatro Pérez Galdós Eso no hace falta explicar Ni nos, vamos, ni nos podemos comparar el Centro Cultural Con el, el Teatro, con el teatro, Pérez, teatro Pérez, Galdós. Pérez Galdós Lo digo para aquellos que todavía siguen Con la misma... Con el mismo guineo uh -huh, sí. Le contestamos así Y eh, tenemos Más Danza Dunas Porque... ...las dunas de más palomas, no la tiene Las Palmas. Entonces, ¿cómo vamos a perder eso cuando resulta que Natalia Medina... ...que es la directora eh, de este proyecto, es de aquí, es de Tunte? Ella no iba a abandonar, por supuesto, su municipio. Por lo tanto, uh -huh. hemos llegado a un acuerdo y efectivamente hacemos un contrato... ...y esa actividad que es muy, muy potente y tiene además una relevancia internacional... Eh, Continúa con nosotros Así que recuerden, el día 29 de octubre Más danza dunas en el Mirador de las Dunas bien, bien. Seguimos con más actividades eh, Nosotros seguimos participando, por supuesto, en las fiestas eh, Siempre en cada fiesta Por supuesto, siempre la compañera de festejo Es uh -huh. la que lleva, digamos, eh, la parte más importante la, Más cantidades de actividades Porque son fiestas eh, de los barrios pero en el caso, por ejemplo, del Castillo del Romeral, que son las que están en estos momentos, pues eh, Cultura ha colaborado, por ejemplo, con la Pandilla de Drilo, que era eh, un espectáculo familiar eh, uh -huh. donde se aprendía a reciclar. Porque mi obsesión siempre es que cuando hacemos actividades para los nenes, pues también vayan aprendiendo. Era musical, uh -huh. eh, con personajes animados y tal, y la verdad que les encantó. Ese, esa, ese proyecto que estoy llevando Y es el primer sitio fue acá, Al Castillo del Romeral Seguirá en otros lugares de En otros barrios del municipio Y por supuesto participaremos Aunque yo no soy mucho del tema de verbena Pero me lo pidieron como un favor Y entonces pues también Apoyamos con Armonía Show Para la fiesta de, del Castillo Este fin de semana ¿Y de Locofiones no apoyó lo cofiones, Cultura? Locofiones <ríe> es que la compañera de festejo Fue ella la que ah. decidió contratar sí, no, hombre, casi siempre es normal que los gofiones, los sabandeños o cualquier otro tipo de grupo de esas características sea cultura. Pero lo importante es llevar las actividades... Al, al barrio entonces como ella decidió eh, coger ella los cofiones, pues yo dije bueno pues qué es lo que queda qué da qué da armonía show pues venga no pasa nada ah, cultura <ríe> también colabora no que, bien, a ver bien. lo importante es colaborar y que entre claro. todos hagamos las cosas pues lo mejor posible mm. y yo creo que además la gente del castillo del romeral está muy muy contenta con las fiestas sí. cómo sí. se están desarrollando sí bueno queda este fin de semana todavía no, queda ¿no? ¿todavía, sí, todavía, todavía queda, queda, queda sí. todavía quedan Sí. ¿todavía quedan festejos? sí. Bueno, un, un, un, la verdad que el programa de este mes de octubre está bastante completito, ¿no? Bueno, ¿Y recuerda que usted? finalizaremos con los finados. Eso, porque nos queda el día 31, sí. eh, noche, noche de finados. Sí, además están repartidas en diferentes barrios, o sea, el tablero es que cada una tiene como. Digamos unas características diferentes. Entonces, en el Centro Cultural Más Paloma tendremos el de Más Paloma. El tablero lo hacemos en la plaza, justo la, la, plaza, la plaza que tienen pegadita al Centro Cultural. Sí, la plaza del Pilar. Exactamente. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, Aldea Blanca la tiene el día 29, que también nosotros colaboramos, eh, también con un grupo de folclore. Eh, es diferente en el Castillo del Romeral, ellos van a ser un poco más halloween porque siempre allí es diferente cómo se vive no es tan tradicional pero bueno hay que respetar a veces la, los gustos de, la, de los diferentes barrios uh -huh. y bueno ahí estamos ya pues intentando ir cerrando con algún barrio que todavía no lo he terminado de cerrar pero bueno la idea es que lleguen a, a los diferentes barrios por bueno, supuesto. en otras ocasiones que hemos hablado bueno salvo el año de la pandemia eh, normalmente todas las actividades de las noches de los finados ha sido acorde a lo sí. que le han pedido sí, cada exacto, barrio ¿no? exacto. y de lo que es tradición en cada exacto. porque aquí en el tablero por ejemplo que me toca más de cerca eh, siempre ha sido también en esa zona el asadero de castaño sí, igual, igual. Eh, en esa zona de la plaza del exacto, pilar ¿no? ¿no? y además este año viene con sorpresas aquí al tablero Ah, sí sí porque están participando también eh, colaborando con la concejalía porque hay que de dejar claro que las actividades de los finados concretamente sí es verdad que organiza lo organizamos claro. nosotros excepto aldea blanca que lo organiza la asociación y nosotros colaboramos ¿vale? uh -huh. pero en el caso por ejemplo del tablero y demás paloma lo organiza cultura precisamente y pero es participativo o sea colaboran en este caso del uh -huh. tablero pues la asociación de romero uh -huh. Eh, también la asociación eh, que tiene aquí de vecinos, sí, eh, ¿verdad? Está que está Mapi de, de, sí, de presidenta. Eh, uh -huh. eh, Perdón, porque no me acuerdo el nombre es justo no, de MAPI, la asociación. MAPI, MAPI, pero Mapi, MAPI, es, MAPI la, es la, la presidenta. presidenta de la asociación de vecinos. El tablero. Eso es. Uh -huh. Y bueno, tuvimos una reunión hace poco, que yo vine por la tarde aquí, y bueno, entre todos pues ahí hubo una lluvia de ideas y cada uno va a poner una sorpresa. Por lo tanto, yo creo que se va a quedar bastante completito el día de los finales. Voy a tener que invitarlo a cada asociación para que me digan esa sorpresa, porque <risa> la concejal no la va a decir, ¿no? Vale, vale. Eh, Elena Espino, concejal de, de Cultura. Bueno, pues vuelvo, es verdad que... O algo más que comentarnos desde Cultura, Que tienen Elena. que estar atentos porque va, va a iniciarse un proyecto que, se, que es de paseos culturales. Uh -huh. Serán diferentes eh, visitas, tipo excursión, con pequeño senderismo, pequeño, ¿vale? De pocos kilómetros, ¿vale? Muy suave. Eh, pero sobre todo vamos a acceder a lugares que no es de fácil acceso. Les pongo un ejemplo. Por, un, un, una cueva privada pues es complicado acceder a diferentes cuevas que hay en la isla de Gran Canaria y que sin embargo eh, son muy interesantes a nivel de patrimonio histórico. Eh, te puedo decir que vamos a hacer eh, otras visitas dentro del municipio, por supuesto sí. seguimos siempre con la difusión de, de patrimonio histórico y sobre todo ir al resto de la, de la isla, que sé que también les gusta pasar el día, conocer... Sí. Y bueno, esto vamos a contratar precisamente una empresa que se encarga absolutamente de todo, con su guía y todo, y espero que, bueno, pues que le guste a, a, a la ciudadanía. Esto avisarán, ¿no?, precisamente sí. para que se puedan apuntar y sí. lo difundirán también por, supuesto. Por, por todas esas redes. De vale, todas maneras, esto se iniciará prácticamente finalizando octubre, ¿vale? Entonces, hasta cuando creo... no lo tengamos todo, porque estamos cerrando ¿Cómo? las visitas de octubre, noviembre y diciembre. entonces como queda por cerrar alguna ahí, pues hemos decidido sacarlo cuando tengamos todo. Uh -huh. De acuerdo, bueno. Aunque no venga a los estudios, aunque sea 10 minutos, sí, oye, por supuesto. Eh, ya tenemos en marcha esta esto que sacamos a través de patrimonio histórico para Exacto. que la gente participe, aunque sea cinco minutitos por teléfono, es que sí, seguro que nos atiende. Concejal, hoy además de conocer todo eh, lo que estaba o había programado en Cultura durante este mes de octubre en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, queríamos hablar de desarrollo local eh, bueno, recientemente eh, no sé cómo ha ido la inscripción de ese... que daban una certificación profesional que servía para el tema de la construcción, si mal no recuerdo sí, no efectivamente, para... todavía hay plazas ah, vale eh, Venía precisamente con eso apuntado para que no se me, no se me olvidara. Bien. Tienen de fecha máxima hasta el 11 de octubre. Eh, recuerden que pueden llamar al teléfono 72, bueno, 928-72-3400, extensión 1808, para apuntarse. Es el PRL, Prevención de Riesgos Laborales, sí, sí. Básico de Albañilería de 20 Horas, y el de Pintura. O sea que al final les damos dos certificados totalmente gratuito para las personas desempleadas así que anímense porque además el curso se va a impartir aquí en el sur en el Centro Cultural Más Paloma eh, como sabrán eh, este tipo de cursos vale su dinero y siempre hay que ir a Las Palmas a, a, a realizar, ¿no? realizarlo ¿no? y saben que si se están dedicando o se quieren dedicar a, a la construcción es obligatorio tener esa certificación sin el PRL no se puede trabajar en obra. Exacto. Así que, anímense. Y, y sobre todo, y no se crea usted que es barato acceder a, a para y que luego te den también esta certificación. Exacto. Que es la válida para poder después trabajar, que te la piden en cualquier Bueno, está, está avalada y certificada por la Fundación Laboral de la Construcción. O sea que, precisamente... Eh, les puedo asegurar que incluso ellos tienen eh, una agencia de colocación, como una bolsa de empleo, digamos. Y claro, eh, también cuando tú haces un curso, ellos te animan a apuntarte a, a esa bolsa por si sale alguna oferta, que siempre sacan ofertas de empleo. Uh -huh. Bueno, cuénteme, porque desde desarrollo local, si antes decía que desde cultura no paran, desde desarrollo local. Y es más, vuelvo a, a remitirme a lo que hablaba antes de... De, de esas páginas que tienen a través, por ejemplo, de Facebook la Agencia de Desarrollo Local de San Bartolomé de Tirajana eh, mientras usted estaba hablando yo yo la he buscado y digo, bueno, a ver una chuletita aquí para preguntarle a doña Elena y, y, y ya de entrada lo primero que me encuentro son seis ofertas de empleo diferentes o sea, exacto, um... Eso, esa página está viva siempre se suben cosas diariamente eh, yo pienso que es una, una página que deben acceder a ella Perfecto. es fácil eh, y luego también tienen Instagram porque sé que hay determinada parte de la población que usa el Instagram pero es que tenemos Instagram también recuerden que la agencia de desarrollo local San Bartolomé de Tirajana también lo pueden ver como ADL, porque Agencia de Desarrollo uh -huh. Local se suele llamar ADL, San Bartolomé de Tirajana, lo encuentran también en Instagram. Pero como bien decías, siempre estamos poniendo ofertas de empleo, uh -huh. ofertas de formación, por supuesto. Nosotros vamos a seguir desarrollando eh, actividades eh, de formación absolutamente gratuitas. entonces eh, yo creo que es el momento de, de estar mm, siempre pues preguntando si tienen alguna duda nos llaman, acabo de decir el número de teléfono sí. eh, o entras en la página y siempre vas a estar al día eh, te puedo decir que de la agencia de desarrollo local tenemos por ejemplo la plataforma de intermediación eh, es una página en la que eh, se rellena como si fuera el InfoJob <ríe> es un poco similar en ese sentido en uh -huh. la parte de rellenar pero si no sabes rellenarla, eh, precisamente llamas por teléfono al número que dije antes y, o te metes en Facebook y dicen otros números de teléfono y te ayudan. Y te, o te traes un currículum y te ayudamos a rellenar. Te traes la vida laboral porque es importantísimo tener puesta la experiencia, tener puestos los diferentes títulos. Nosotros no podemos rellenar y ponerte un título porque verbalmente digas claro. que tienes tal titulación, hay que traerla. Uh -huh. Si eres una persona que, que ya estás hecha para, para hacerlo tú solito, se puede escanear desde casa los títulos. O sea, es una página que ha sido elaborada por la FULP, por la Fundación Universitaria de Las Palmas. No es cualquier plataforma. El único municipio que tiene esa plataforma es ADG. Y nosotros, nosotros fuimos Ajá. los segundos. Bien. Y somos los primeros de Gran Canaria en hacer esa plataforma. Entonces, eh, es una plataforma que cuando entra una oferta... Eh, de una empresa y desde aquí también animo a las empresas a que nos envíen las ofertas eh, pues coge y eh, filtra las necesidades si esa empresa está buscando a una persona que sepa inglés alemán y un par de cosas más pues solo saldrán las personas que tienen esa, ese tipo de, de de formación, digamos, ¿no? O sea, como que el algoritmo detecta... Está preparado de para eso. De todos esos contratos, o sea, de todos esos currículos que sí. se han subido, más la demanda de las empresas, detecta este puede ser el posible eh, candidato para te, su empresa. Te puedo decir más, es una plataforma más exacta que la que tiene el Servicio Canario de Empleo. Ahora sí. mismo las empresas ponen en el Servicio Canario de Empleo un... y lo digo además porque lo sé... Uh -huh. <risa> Eh, ponen unas ofertas y muchas veces te viene gente, te mandan gente del Servicio de Canario de Empleo que no tienen eso concretamente que tú estás pidiendo, esas necesidades. Y el mismo empresario se cansa porque dice, pero bueno, es que me han mandado gente, pero no es lo que yo estoy buscando. Esta plataforma es muy exacta. O sea, nosotros no ponemos ni, ni, ni experiencia laboral que no esté eh, concreta en esa vida laboral. Mm. Si han dicho que es albañil oficial de primera, me tiene que traer una nómina donde diga la categoría, no porque la persona diga, yo he sido yo oficial soy. de... No puede ser. Uh -huh. Pongo ejemplos así, ¿no? Eh, y les digo, animo a las empresas, que además ya hay empresas que nos están enviando las ofertas, y eh, animo, por supuesto, a las personas desempleadas de nuestro municipio que se animen, llamen por teléfono y accedan desde la misma página. O sea, es el portal de empleo. Te puedes meter en la web del ayuntamiento, también está mm. la plataforma de empleo. O sea que hay varias fórmulas para poder entrar. Y directamente te y de, lleva a esa plataforma de, de empleo, empleo. Exactamente. La sí. web del ayuntamiento de San Bartolomé. Te lleva. Si quieres, entras al Facebook y también te ayuda y te dice a Facebook o a Instagram. Mm. Pero si no, volvemos otra vez: 928-72-3400, extensión 1808. ¿Cuándo? Y el número facilito o sea cuando lo pusieron en marcha? Hace ya hace unos meses, sí. hace unos ya, meses. Sí. Está arrancando y yo te digo Nosotros ahora estamos poniendo incluso más publicidad y todo Porque lo que queremos es que las ofertas Nos, nos lluevan, fíjate lo que te digo Las sí, ofertas claro, de empleo claro, claro. Pero te puedo contar una anécdota Para que veas que las cosas funcionan uh -huh. eh, La semana pasada vino una señora Bastante desesperada Buscando empleo Y claro. ese día había entrado una oferta Que le iba sí. al dedo yo Pero yo vamos, vamos, pero total y la, nada, las pusimos en contacto y se presentó y tal. Y al día siguiente la señora pasó por allí, por cultura, que estamos en el Centro Cultural, y, y, y vamos, para darnos la gracia. Digo el Centro Cultural porque precisamente Andrés Melián está conmigo en, en, en claro. cultura, en el Centro Cultural Más Paloma. Sin embargo, la parte de desarrollo local que ya lleva más temas de PFAE, convenio y tal, se dedican a otro tipo de cosas uh -huh. y contratos, uh -huh. pues está en el estadio. Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, la orientadora laboral de desarrollo local está aquí en el Centro Cultural del Tablero. O sea, la gente está un poco repartida, eh, repartida pero porque uh -huh. también eh, le es más fácil a la gente al final acceder, ¿no? Eh, bueno, acaba de nombrar precisamente los PFAE, eh, una de las últimas veces que hablamos después de haber sacado el plan de empleo antes del verano, creo, eh, comentó algo de que para final de año la intención era volver a sacar otro. Sí, eh, sí. La, ¿Cómo, cómo el, va? Pues va muy Dígame. bien. Dígame. A día de hoy, por ejemplo, en este municipio tenemos cuatro PFAE. Uh -huh. Dos están en el centro de formación en este momento y dos son pioneros, pioneros, les puedo decir a nivel de Canarias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, nosotros solicitamos un, un PFAE, yo me puse en contacto eh, con la Fundación Laboral de la Construcción y bueno, mmm, yo conocía un proyecto que era de reforma de colegios pero sí, no uh -huh. de colegios de primaria y de infantil por eso nosotros somos pioneros uh -huh. sino de instituto y el IES, Felo Monzón eh, ha, se han, ha llevado dos proyectos ...para rehabilitación del edificio. Vale. Pues, por ejemplo, para re reparar humedades, eh, alicatado, eh, de todo. La verdad uh -huh. que ha dejado el instituto estupendo. anda un cambio. Exacto. Y entonces, yo que conocía ese proyecto, pues, me puse en contacto... ...y, bueno, yo decía, bueno, vamos, que estudien por lo menos el proyecto... ...y a ver si nos lo aprueban. Pues, aprobaron los dos proyectos que presentamos... ...que presentó la Fundación Laboral de la Construcción, en este caso... ...y ella me, bueno... La gerente me decía, esto lo vas a tener difícil, Elena, porque colegio de infantil y primaria va a estar complicado. Mm. ¿Complicado fue? Para nada. <ríe> Nos llevamos la sorpresa de que fueron aprobados. Cada proyecto es de 300 y pico mil euros. Han sacado 15 personas desempleadas, más los docentes, equipo directivo, etcétera, que también era desempleado. Y, bueno, hemos sacado dos PFAE. ¿eh? Uno está trabajando en el colegio de San Fernando, y otro en el colegio que pega a San Fernando, que es el Colegio Las Dunas, sí. que le llamaban siempre el Más Palomas 3. El Más Palomas. <ríe> sí, los que somos de aquí. Bueno, pues están quedando espectaculares. Y ellos todavía le quedan meses de trabajo. Pero ya se, ya se va viendo. Hubo un consejo escolar precisamente ayer y estaban diciendo en el equipo directivo, mm. pues dando las gracias por este proyecto. Porque mmm, cuando son obras RAM, vas a cosas muy concretas. ¿Por qué? Porque tú tienes. X meses, en verano y tal, eh, hay fechas muy concretas para poder trabajar en los coles. Uh -huh. Y este, sin embargo, va a estar, eh, bueno, está todo el año completo trabajando allí. El uh -huh. año completo. Solo la, los chicos, porque estos son menores de 30 años los alumnos, eh, los chicos vienen a estudiar al Centro Cultural, las asignaturas que tienen para estudiar, y luego ya tienen sus días completos para trabajar en la obra que la tienen enfrente. Por eso los he puesto en el Centro Cultural. Bueno, pero eso es la práctica, sí. la teoría y, la, y práctica. la práctica. Y bueno, van a salir ahí los chicos y luego Pues Por favor, con sus también títulos, al todas, municipio todas. Todas. con el arreglo. Ellos saldrán de su con los títulos ¿verdad? precisamente ¿verdad? De, la, de reforma y reconstrucción que trabajan ellos: pintura, alicatado y todo esto. Pero es que están haciendo una reforma espectacular. En la zona de la cubierta, que es el tejado en sí, han estado reparándolo. Había un montón de humedad allí. Y los edificios, bueno, lo van a pintar de otro color Que decíamos, oye, vamos a cambiar un poco Que están los colegios tan obsoletos Además son los colegios más antiguos del municipio sí, Prácticamente sí, sí. Entonces, mmm, estoy súper contenta Porque llegó eh, que sí Y porque yo estaba preocupada Me habían penalizado Lo conté una vez aquí sí. Me habían penalizado el PFAE De, de, perdón, de jardinería sí. Porque el antiguo Grupo de gobierno No no se fijó o tuvo el fallo o lo que fuera y no insertó a las personas a un número eh, seis personas concretamente no las, no las insertó laboralmente si tú no cumples eso y se da cuenta el servicio canario de empleo el, precisamente en la parte de los PFAE pues te penalizan quitando el PFAE ¿qué ocurrió? que yo que siempre he querido aumentar el número de PFAE aquí en el municipio me penalizaron no solo ese sino otro porque yo había pedido dos ...dos de jardinería, uno por la mañana y uno por la tarde. Menos mal que bueno, pues que reaccioné pronto, hice lo que acabo de comentar... ...y pusimos en marcha los dos PFAE de construcción. Por lo tanto, dentro de lo malo y tal, pues pude solucionar ese tema. El tema es que para el próximo año no va a pasar otra vez... ...porque eh, okay. también en no sé qué año, también de, del PPAV concretamente... ...tampoco insertaron laboralmente en bar y cafetería. ¿Qué pasa? Que el año que viene penalizarán ese. Entonces ya yo tengo que estar buscando soluciones... ...para, eh, pues, para que no nos quedemos con menos PFAE. Bueno, yo conociéndola, a usted, que la conozco ya un poquito... ...sé que está en esa, buscando esa solución... ...y si en esta ocasión con esa penalización... ...consiguió sacar dos de construcción... Me da hasta miedo usted a ver qué va a poder conseguir sacar para esta próxima. Pero bueno, sé que está trabajando sí. en eso y en intentar seguir llevando. Sí, porque ¿no? ese tema me preocupa, ¿vale? Uh -huh. Yo digo esto, y, bueno, no se pudo insertar, tal cual, ¿vale? uh -huh. son Uno lo, in lo intenta o lo que sea, pero en este caso es que, como le decía yo a la persona que lleva los pefajes en las palmas, sí. eh, le decía, pero hombre... Es que no he sido yo la que ha fallado. <risa> a ver si me perdonaba. Pero no, ni con esa. Ni con la mejor sonrisa, Neri. No, no hubo no, manera. No, no, no hubo manera, ¿no? Y... Ha fallado el municipio. lo que es? Sí. Ha, Hay que hacer eso... un seguimiento. Eso. eso es lo importante, ¿vale? Exacto. Yeah, y bueno, dentro de desarrollo local, pues hay más cosas. Por ejemplo, a nosotros nos aprobaron 200.000 euros que yo solicité en su momento para acondicionamiento de unos locales, precisamente unos en el Jumbo. ...y otros en el sótano del Centro Ocupacional... Uh -huh. ...para eh, habilitar eh, cursos de, de PFAE, precisamente... Sí. ...cursos de formación. Y bueno, se van a homologar, estamos en ello... ...ya nosotros ya tenemos un, un proyecto... ...que lo externalicé para que me saliera el, el proyecto... ...y ya van a iniciarse la, las obras... ...y bueno, en breve pues podremos también disponer... ...de más espacios para formación y sobre todo también para más PFAE, que en este caso sí ya te indico que voy a dedicarlo al tema de la construcción, es en lo que voy a homologar, porque ahí claro. hay bastante empleo y necesitamos ponernos un poquito Además, a las pilas. con ese gran proyecto Chirasoria, se estaban pidiendo bastantes profesionales Exacto. del mundo de la construcción, y aquí nos queda cerquita. Pues precisamente ahora que me nombras eso, nosotros estamos firmando un convenio con Endesa, eh, y también con la Fundación Laboral de la Construcción, para eh, formación gratuita precisamente para esa para esa obra del Salto de Chirasoria. Así que hay que estar atentos, yo iré sacando información porque uh -huh. esa formación va a salir en diciembre, saldrá alguna, entre diciembre y enero estamos ya eh, en marcha con los cursos. Vale. Así que atentos a, a la información. Y, um, por ejemplo, te puedo decir otra, otro trabajo que hemos hecho y que está finalizado sobre, yo creo que la semana uh -huh. que viene a final de semana se va a habilitar y es la, una plataforma que es precisamente un campus virtual campus virtual de formación se llama, bueno se llama <risa> campusvirtual.maspalomas.com eh, ahora mismo no está abierto porque lo abriremos la próxima semana pero ya está finalizado por completo la plataforma y habrá formación atentos para desempleados y ocupados, o sea el que está trabajando también puede apuntarse. Lo único que tiene que hacer es que estés empadronado en el municipio. Siempre esta formación va a estar el año completo. El año Todo completo, el año. digo, el año completo quiere decir a 2023 también. ¿Vale? vale. O sea, vamos a continuar un año completo. Uh -huh. Se inicia ahora y seguirá. Eh, comenzará con cuatro cursos de diferentes temáticas y el mes siguiente vuelvo a subir cuatro eh, más. Y así iremos sumando muchos más. Eh, son cursos de corta duración, son de 20, 25 horas, dependiendo, pero están certificados por la FULP, por la, por la Fundación o sea. Universitaria de Las Palmas. Por lo tanto, son cursos totalmente homologados. homologados ¿no? Vamos a nombrar un poco, si te parece, Neri, con los. Usted títulos. ¿Sí? Yo, uh, ya, ya, ya, yo me voy ahora. Vale, Venga, pues dígame los <risa> pero títulos. Es que qué pasa? Por que pasa, es importante. Yo por usted, venga. Mira. Introducción al turismo sostenible. Mira. Marketing digital, uh -huh. creatividad, todos somos un genio, eh, un genio en potencia, y creación de páginas web para usuarios sin nociones de programación Ahí me tengo que apuntar entonces yo No, hay un, hay un par de ellos Le iba a preguntar, aunque estuviera trabajando Acaba de decir, pero son presenciales o... No, no, online, vi son virtuales online. ¿Son es, virtuales? Es, sí, es con el Moodle, concretamente ah, es el sistema vale. Y es online lo, La suerte de esto es que tú puedes realizarlo a cualquier hora Claro, por vale. eso le Simplemente, preguntaba. eso sí lo quiero explicar eh, simplemente te tienes que inscribir primero uh -huh. en, en el campus que yo dije, o sea no solo en el campus, primero es en la, en la plataforma uh -huh. de intermediación y porque es una manera de nosotros saber si son desempleados, si esa persona la tenemos en, el, en la plataforma de intermediación o si le tenemos que informar no. que tiene una posibilidad de empleo si está en nuestra plataforma. Entonces, queremos también vale, que estén bien vale. registrados. Uh -huh. Y luego simplemente, si estás trabajando y tal, pues nada, no hay, no hay ningún problema. Totalmente gratuito y lo único, hay que finalizar un curso para iniciar otro. Eso el está siguiente. claro. Pero tienes tiempo suficiente para realizarlo y a cualquier hora que tengas libre. Y pues eso hay un simple. par de ellos interesantes, ¿eh? hasta el de neuromarketing. <risa> Sí. sí, yo a mí esas cosas... Marketing me... digital, sí. Oh, marketing. marketing digital. Uh -huh. muy, muy bien. Pues le echaré una visual, doña Elena. Quería hacerle otra, una pregunta. Una pregunta. Eh, de todas maneras, vuelvo y le repito que continuaremos hablando y algo que a lo mejor que tengamos que destacar, una llamada de teléfono. Ha comenzado también desde el área de desarrollo local una actividad todos los sábados Ay, en Fataga. Sí, y aparte este fin de semana pasado Que fue precisamente cuando comenzaron Todo un éxito Todo un éxito, sabor a Fataga sabor a Fataga. Nos hemos puesto de acuerdo con los comerciantes Asociación de Vecinos de Fataga Y sobre todo también los restaurantes Para hacer una ruta de tapas Pero en la que también está la dinamización Al comercio Participan todos los, los comercios que hay allí Hasta el mini mercado que tienen ahí en la esquina Que hace una miel estupenda Y tiene un sí. premio de más por parte del Cabildo eh, artesanía espectacular en esos comercios de Fataga Y por supuesto la gastronomía Por 2,50 euros tienes una tapita Y una cervecita, vino o agua concretamente eh, Ya iniciamos, ponemos una guagua eh, Para ir eh, desde Más Palomas eh, Así que aquellos que me preguntan No, ¿es de tal barrio No, desde Más Palomas, desde el Centro Cultural Más Palomas Salen y vamos a, a esta ruta de tapas Siempre va a ser el primer sábado de cada mes. Vale, primer ahí, ahí. sábado de cada mes. Así que el próximo, el próximo mes, día 5 de noviembre, Vale. nosotros habilitaremos también unos números de teléfono, como hicimos en esta ocasión, para apuntarte en la guagua si quieres. La pregunta del millón. ¿Habrá innovación? Por supuesto. Ha habido aquí un mercado artesanal. Hay, por ejemplo, eh, música canaria que uh -huh. se hace, a, digamos, a pie de mercado, pero luego van a los restaurantes y en las tar en las terrazas de, la, de los restaurantes siguen tocando para un poco animar a la gente. Eh, tenemos actividades para niños, hinchables, pintacaras, eh, globoflexia, etcétera Pero ya voy adelantando que tanto el día 5 de noviembre como el 3 de diciembre van a tener grupos, eh, o sea, música en directo, para echarte un bailoteo también, porque vamos a seguir introduciendo pues talleres para niños, seguiremos en esa línea. Vamos a poner más puestos de mercado. Porque vale. el otro día nos dimos cuenta que la plaza, aunque engaña, parece que no cabía tanto y sin embargo cabe más. Entonces vamos a, a traer. A sí, vamos a traer otra más cantidad de, de, de personas. Lo antesanas. que sí será. Todos los primeros sábados de cada mes. Efectivamente. Vale, lo, lo había entendido porque yo iba a tirar este sábado para Fataga ya. No, que voy a tirar. Eh, cuidado, que ya tengo bueno, un compromiso y voy para Fataga. Ahora me voy a quedar yo mal. No, <risa> no, no, vaya usted. Voy para Fataga. Pero yo pensé que era eso, todos los sábados y el tema de la guagua. O sea, la guagua... Eh, como es todos los primeros sábados De cada mes sí. eh, Una semana antes mínimo sí. me tengo que apuntar Unos 10 días antes Nosotros claro. ya lo, lo vamos eh, poniendo Siempre tengo encuentro hablando un poquillo sí, claro. Porque claro, si lo pongo un mes antes La gente se luego no va Porque es totalmente claro. gratuita, se apunta y dice Ay no, me surgió la boda de no sé quién no, Pues su... no, que no va Entonces claro. a nosotros nos interesa que sea lo más fiable posible Aparte siempre, la secretaria siempre llama después a todos, el día antes, para, para confirmar, confirmar y todo eso. Entonces, sí. Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Y aparte me voy a Fataga más que tranquila a tomarme <risa> mi copita de vino, disfrutar del pueblo. Me llevan y me traen. Sí, señor. No. Y, muy, y muy bonito, la verdad. El paseo sí. que se da a la gente. Estaban muy agradecidos la, la, la restauración y todo eh, allí. Y bueno, también los comerciantes. Pero los de restauración incluso me estuvieron comentando, sí, Selena hasta en el parking me decían el parking hoy se ha llenado claro. y un parking que esa es otra que tenemos que decir aquí que cuesta un euro estar el día entero en Fataga un euro, es que por favor, uh -huh. lo digo para aquellos que dicen que no hay aparcamiento, bueno hay un parking cuando está lleno es verdad que después ya es difícil, no pero, no, no lo digo bueno. pero mientras que haya libre, que en muchas ocasiones está libre, solo cuesta un euro estar todo el día allí y luego que Fataga es que invita a estar es tranquilito, sí. es un pueblo muy tranquilo uh -huh. Y sí. luego otra cosa, lo digo para el, el que me está escuchando porque va a decir, bueno, esta mujer tiene una casa fataga. <risa> pues no. no, que yo sepa, ¿no? Pues no. ¿Tiene usted una casa fataga. No. no, vale, ya está. <risa> Bromas aparte, <risa> quiero decir que en diferentes lugares del municipio vamos a realizar actividades de este tipo, ¿vale? Siempre vamos a variar porque cada lugar tiene una característica diferente. Entonces, ¿a Tunte iremos? Sí. ¿Iremos al Castillo del Romeral? Sí tablero, las palomas, sí. iremos a diferentes barrios porque hombre. tienen, eh, digamos, una idiosincrasia totalmente diferente. Distinta. ¿no? Hombre, y también si queremos aprovechar esa tapita también a los núcleos donde más sector de restauración Por supuesto. Haya, ¿no? Eso también Supongo. lo tienen que entender, porque, por ejemplo, claro. me preguntaban, eh, precisamente, me preguntaban ayer o antes de ayer, eh, en Aldea Blanca, pero es que solo hay un restaurante. Entonces, yo tengo que ir a donde hay eh, locales. Estamos buscando también la dinamización del comercio y estamos buscando ayudar a la, al, al restaurante. Y una cosa que te quiero decir es que Fataga lo ha pasado realmente mal, sí. porque en muchas ocasiones el turista va y pasa de largo. Eso, por eso... Eh, hemos estado reuniéndonos con ellos, viendo la situación uh -huh. Y bueno, siempre estamos abiertos también a escuchar a otros lugares, por supuesto eh, Aquí nos bien. hemos puesto de acuerdo con, con, con la Asociación de Vecinos y nos ha funcionado muy bien uh -huh. Pues doña Elena Espino, concejal de Desarrollo Local, eh, Patrimonio Histórico y Cultura De este municipio de San Bartolomé de Tirajana Elena, como siempre Muchísimas gracias por haber venido a nuestros estudios y no sigo contigo porque eras tú la que me decías que tenías prisa. Alguna sí, cosilla tengo... se me quedó en el aire, que ya trataremos en otro momento. No hay prisa, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Así que lo dicho, gracias. Gracias a ti. Vale, sigan trabajando. Por supuesto. Y seguiremos. A...